que el Gobierno Nacional está haciendo todos los esfuerzos para ir reduciendo nuestro, el déficit fiscal y que la mayoría de ese déficit es generado por el gasto que se da para las inversiones. Si no tenemos endeudamiento para los proyectos productivos, la inversión no va a ir aumentando. Y eso también lo mostramos en la cantidad de proyectos importantes. La planta de NPK... La planta de diésel ecológico, que ya la primera planta fame que este año va a empezar a tener ya sus primeros resultados. El carbonato de litio, que ya tiene un socio importante a nivel mundial. La planta siderúrgica del Mutun que ya inicia sus operaciones en noviembre de este año. Las plantas de refinación de zinc y muchas otras plantas, 42 industrias que van a estar alrededor de la industria del litio y de los evaporíticos. Todo esto no puede ser posible si no tiene un, un, un flujo de financiamiento interno y externo. Y ahí está la, la deuda externa contratada de mediano plazo, tanto con el BID, Banco Mundial, CAF,